Por todos vosotros y por todas vosotras. Y eso ha hecho que ningún de estos haya sido para mí como un día de sentir que estaba aquí y que no podía llamar, de trabajar. Y ha habido malos momentos, ha habido buenos momentos, pero en realidad es que yo me quiero nada más que con todo lo bueno con todo lo que me hemos reído y con todo lo que hemos pasado juntos durante estos años. Eh, igual que dije el otro día, me siento muy dividido porque porque me da mucha pena el hecho de saber que para muchos de vosotros ya no voy a ser nunca más el teacher de inglés ni el maestro Fabi ni una persona a la que buscar por los pasillos para pedirlo, para preguntarle cosas pero al mismo tiempo estoy quería explotar de orgullo del de hecho de ver a todos y a todas aquí el día de hoy internet, esta posibilidad, haber tenido esta posibilidad durante todos estos años de ir viendo crecer y mejorar y ser mejores personas y, Llegar a este momento. Y... Poco más que deciros. Desearos lo mejor. Deciros que el mundo está complicado ahora mismo. Ya lo sabéis. Que nos toca trabajar y luchar más que nunca. Que nos toca ser las mejores personas que podamos ser para llegar a donde queramos estar. Que os deseo que encontréis vuestro socio en el mundo. Que os deseo que encontréis la persona que queréis ser y que os deseo de corazón, de verdadera buena, todo lo mejor que se os puede desear, y que de verdad que mis gracias van para vosotros. Y de todo, hay venido a nosotros. Que mucha suerte y que vaya a todo el mundo. Totalmente. Entre todo, gracias por venir un año más. Siempre decimos lo mismo, pero es la verdad. hace mucho tiempo y no vais aquí, ansiosa, ansiosa por conocer el futuro. Y vuestros nuevos compañeros Hemos cerrado los ojos, mi madre mía. Ya os va Es increíble que los esté pasando de la cabeza. Algunos y algunas de vosotras usan duda de la manera pelo. Un Momento bueno, momento regular. Pero al final, lo no habéis conseguido. Hoy estáis aquí. Yo estoy como madre y como honra. Sí de los dos sitios que siento orgullosa de vosotros. Porque además de haberlo encontrado de vuestro estudio, habéis conseguido cambiar lo importante, ser buenas personas. Y eso no es sucesivo es muy importante para seguir adelante. Nunca dejé de ser amigo de vuestros amigos. Nunca dejé de ayudar en cuando necesite. Sentir la bien de poder aportar a la sociedad esos de cada vosotros con la y vuestros padres hemos intentado impulsar. Sobre todo el respeto a demás, porque si todos nos respetamos será muy fácil llegar a la De fruto, y a la hambre tan todas las normas que había que seguir. Mil gracias a vosotros, todas y todas, que habéis sido el alma de ella. Aunque, como ya hemos dicho, no ha sido un curso difícil, extraño, pero la gran mayoría habéis hecho más fácil este camino por el curso 2020-2021. Nuestra determinación por seguir avanzando nos ha dado a todos una... Gran ya me despido deseando que este libro, como la ya, y poder volver a esa realidad, que todos ansiamos. Os deseo a todos buena suerte en nuestro nuevo destino, en el cual de suerte. Por eso, si hay... por eso sí, hacerlo siempre lo que vamos a hacer, porque el tiempo pasa muy de y hay que aprovecharlo. Felicidades por todo Muchas gracias. ¡Aplausos! Antes de leer mi discurso, quiero felicitar a los cadetes, que aunque los juveniles llegaron en la liga, pero creo que los cadetes del Club de Fútbol de la Moria también se merecen cohetes y un merecido minazo, ¿vale? Bueno, y a mí dicho, leo discurso. queridos alumnos y alumnas, profesores y profesoras, padres y hermanos. Siempre resulta difícil verbalizar palabras delante de una serie de personas. Difícil resulta cuando con esas personas solo uno une antiguos un lazos de, lazo de actividades educativas hechas en algunos colegios de primaria. Resulta difícil aplaudirnos cuando por diversas razones no he compartido con vosotros momentos que ofrece la famosa comunidad educativa. Llevo sucesando cinco días y enfrentarme a este momento, el lobo no apoya tanto y la lana del cordero no es tan suave. Principios, valores y de orgullo desequilibran la balanza, decide si o no hablar con vosotros, o de si debo o no felicitaros por este momento. Sin embargo, el equilibrio perfecto llega con la honestidad. Hoy os hablo en nombre de todos los padres y madres del mundo de este centro. Poco a poco estáis abriendo una puerta nueva. Una puerta que muchas veces conduce a un abismo de intolerancia, de prejuicio, de sinsentido. En definitiva, estáis abriendo la puerta de los mayores. Puerta difícil donde las hay. Para abrir esa puerta os acompañan dos categorías de expertos. Una, utilizar los valores y principios que vuestros maestros y maestras, profesores y profesoras, padres y madres os van a inculcando a lo largo de todo esto y que desde la teoría son fáciles de aplicar. Y otras, las hormonas y la edad, bendito que en muchos casos desembarcan el impulso que pueden echar al traste esos valores incluidos. Algunos de vosotros habéis tomado la decisión de dar por finalizada vuestra formación. Otros consideráis seguir con el bachillerato. Y otros vais a hacer uso de algún ciclo formal. Independientemente de la decisión que hayáis tomado, lleváis consigo esos valores en principio. No tengáis miedo o sintéis vergüenza en ponerlo en práctica. Eso os caracterizará, eso os hará ser mejores personas, eso en definitiva os hará libre en toda la extensión del adjetivo, ya que las decisiones que toméis, las conductas que ejecutéis, con arreglo a esos patrones que tenéis interiorizados. Será la máxima expresión de libertad del ser humano. Honestamente, solo me quiero felicitar por la etapa ya superada y animaros a que persigáis vuestros sueños, sean cuales sean. Ser felices y disfrutar de la vida. Realmente eso es lo que me importa. Gracias. Creo que todos y todas todavía recordamos nuestro primer día de instituto. Lo emocionados que estábamos y las ganas que teníamos ya conmigo. Aunque yo lo que quería, y según que muchos otros, era regresar al colegio. He amado a pasar cosas de esta etapa. Los profesores que nos han enseñado todo lo que sabemos y que por siempre recordaremos. Las cuestiones que tanta risas han sacado de nosotros. Todas las actividades que hemos hecho en el instituto como los desalimistas interculturales, los días de samba, día, las navidades y muchas otras cosas. Pero sobre todo, a los compañeros que han estado con nosotros durante todo este largo proceso. A todo el uno de ellos, llevaremos nuestro corazón por siempre. Porque a mis a pesar de todo, han estado ahí. fuesen un amigo suyo. Vamos a recordar todos los días que hemos pasado en estas instalaciones con tanto, tanto cariño, porque nosotros hemos sido felices aquí. Sí, nos hemos estresado, llorado, hemos olvidado, hemos odiado estudiar y hacer tareas, pero también hemos conocido a gente maravillosa, hemos hecho amigos y nos lo hemos pasado como nunca bien. Es por eso que, tanto yo como mis compañeros aquí presentes, os queremos agradecer toda esta experiencia a profesores y dirección, pero también a nosotros mismos, porque debemos estar orgullosos de lo bien que lo hemos hecho. Un aplauso por todos nosotros. Gracias. que, como hemos dicho antes, este es el baño un tan singular y extraño. Hemos tenido la suerte de tener una producción increíble, que se ha preocupado mucho, y que se ha resultado genial con la suerte. Y haciendo mucho más bien este curso tan complicado, por eso queremos agradecerle a todos sus hijos. No queremos cumplir este discurso sin dar las gracias a Jesús, nuestro doctor, por todo lo que ha hecho por la suerte, por haber estado con nosotros desde el primer día que entró a nuestra casa por apoyarla y ayudarla en todo y por sacarnos de vida a nuestra empresa con sus chistes hermanos a primera hora gracias Jesús ¿Quién es, tiene el rato de, co de conectarte a las tres andantes te ¿Que queremos mucho finalmente queremos agradecer a quienes lamentablemente no me ha abandonado nuestra familia quienes nos han apoyado y ayudado siempre quienes no nos han dejado de confiar en nosotros ni de en ningún momento. sin vosotros nada de esto sería posible muchas gracias la falta de y También la maestra Patti que ha ido en el último momento pero no de nuestros corazones la maestra Opa de Valoréctrico que nunca quisimos que nos tocara hasta que nos tocó y lamentamos que se haya ido y no nos haya tocado este año Tenemos que tener en cuenta que vosotros habéis estado ahí para levantarnos cuando estábamos vivos, y lo agradecemos mucho Si este año la clase de la iglesia ha sido Europeo, peor el edu día sí otro no nos ha facilitado. más pero a pesar de todo, nos, nos debemos quedar con claro, el vuelo, claro. con la risa, con el tiempo y enseñanza. gracias por dejarnos crecer cada día y aumentar nuestra anuncios. Gracias por nuestra atención y un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos para celebrar nuestra graduación de Puerto de ESO. Que queremos expresar la alegría que nos invade por compartir y disfrutar de esta innovación. Ha sido producto de nuestro esfuerzo, dedicación y compromiso. y dedicación Yes, Nuestro apoyo incondicional y por vuestra empatía, por estar ahí en los momentos difíciles y ayudarnos sin pedir nada a cambio. Vosotros soy el ejemplo en el que nos miramos cada día, gracias al cual aprendemos y maturamos con nosotros. Porque dentro de unos años, antes de que ingenieros, informáticos, maestros, médicos, antes de todas, seremos personas. La verdadera felicidad vendrá como nos habéis enseñado: no hacer Que todos en porque yo llevo cuatro cursos aquí, a muchos los he visto desde el primero de la ESO, he visto como cómo como cometéis eh, personitas maravillosas y es que para mí es un placer. Me da a mí esa pena de que los dos últimos años de vuestro curso de la ESO hayas tenido estas circunstancias, porque el año pasado, por ejemplo, el no poder estar con vosotros nos dolió muchísimo. Aunque queráis saber que lo que pues echamos mucho la boca que no podemos más en el fondo continuamos por vosotros a todos esperamos muchísimo cariño y fue muy duro y este año el tener que hacerlo mitad y mitad cuando ya por pues, fin nos, nos despedíamos en el sentido de que ya termináis una etapa pero no había podido vivir de veros todos los días ver cómo evolucionabais para que nosotros también sido duro pero lo habéis conseguido aquí estáis <risa> sois maravillosos necesitas Genial. Sin duda, estos dos últimos años hemos escuchado la expresión: cuando vamos a la normalidad, cuando todo esto pase. encierra esta frase un deseo de recuperar todo lo que hemos perdido por esta maldita pandemia que aún nos sigue afectando, pero además encierra una idea de frustración. Y eso es lo que yo quiero demostrar aquí, de en este y en este momento. Este curso podría haber sido perfectamente el curso de la mediocridad, de la espera al curso siguiente, y sin embargo ha sido el curso de la seguridad. Hemos aprendido que si todos actúamos todo, en la misma dirección, se consigue el grande éxito. Entre todos hemos hecho un centro seguro, blindado al río, en el que el deseo de enseñar, aprender y compartir, Superado al miedo del contagio. Podría haber sido el año de tapar con sábanas nuestras vitrinas del museo para evitar la acumulación de polvo a la espera de otro año. Y sin embargo, ha sido el curso del nacimiento del Museo Intercultural de Categorio Virtual, que lo hizo al inicio de la Semana Cultural, apadrinado por el delegado de Educación, Concejal de Educación y de Servicios Sociales del Ayuntamiento y demás miembros de la Mesa local. A día de hoy acumulan miles de visitas, cientos de elogios, decenas de adhesiones inquebrantables y algunas que otras envidias sanas que ponen en valor el trabajo del equipo y ponen de manifiesto que en momento difícil es ideas brillantes y que hay que creer en ella. Por cierto, ¿habéis superado ya el reto del museo si no es así lo mismo? Podría haber sido también el año de la asesinatura. Y sin embargo, ha sido el año de la comunicación y lo no ha sido por dos motivos. Por un lado, la creación de nuestro periódico digital con cuatro números publicados, 226 páginas editadas en total y cientos de vivencias, experiencias, sentimientos expresados a través de las manos del alumnado que han descrito la intensa actividad educativa de nuestro centro. Por otro lado, la creación del taller de radio que actualmente se encuentra en fase de prueba. Permitirá la voz a nuestro regulado y transmitir su vivencia. Ha nacido IFM Radio, la radio de la interculturalidad, del respeto y de la convivencia. Invertir en comunicación tiene una alta rentabilidad, de reputación, reconocimiento, eficacia, confianza personal y de definitiva en de felicidad. Os animo a aprovechar todas estas oportunidades eh, para practicar vuestras habilidades comunicativas, para que cuando surjan las grandes ocasiones, tengáis el don, el estilo, la nitidez la claridad y las emociones para llegar a otras personas. Podría haber sido este año el año de descanso, y sin embargo, durante el mes de febrero, en las clases de educación física, todos los cursos del primero de la ESO, primero de bachillerato, participaron en la carrera solidaria a favor de los niños enfermos de humanidad de la República Democrática del Congo, en colaboración con Sergio Chibre, y su proyecto Kilómetro de Solidaridad. En el mes de marzo se entregaron los premios al alumnado que había realizado un mayor número, de vuelta en la carrera. Siempre es tiempo de solidaridad y, sobre todo, ahora, se recaudaron 753 euros. Podría haber sido el año del silencio y, sin embargo, la música envolvió en nuestra alma, llegó hasta nuestros corazón unos días antes de la vida, sin duda la mejor arma para combatir la inseguridad de esos momentos. Podría haber sido el año del medio ambiente que esperen y sin embargo, ha sido el año de poner en valor dos espacios naturales muy próximos y de gran valor ecológico. Los Arcos del un vídeo grabado para nuestra participación de la Feria de la Ciencia, se ha convertido en el único exponente en YouTube que informa de la enorme riqueza ecológica de este espacio natural y de ese único en el mundo. También la Balsa del Sapo, a través del, del, del de su centro de interpretación, ha sido visitada por todo nuestro alumnos. Habéis podido conocer el inmenso valor ecológico que encierra y la necesidad de conservarlo. En la cañada de la gloria ha estado presente en la actividad organizada en el Día de la Humedad y Día del Medio Ambiente. En este aspecto importante también, señalar que hemos creado una aplicación de diseño y desarrollo propio, Marca y Francisco Montoya, financiada por, los, por nuestro proyecto Erasmus Ángel a través de la cual podréis calcular nuestras huellas, sin sí, libros. Pero, sin embargo, la celebración de la Semana de la Lectura, la Feria del Libro y el primer concurso de Block Thayer ha supuesto una empuja de época. Podría haber sido... el ADN de Diego Francisco Montoya Y vosotros lo lleváis en el interior. No lo olvidéis. Enhorabuena, mucha suerte en la vida y os queremos.